En esta clase aprendiste qué es PHP, cómo se escribe un programa PHP y cómo se ejecuta un programa en PHP. En la próxima clase vamos a profundizar un poco más ya en la sintaxis propia de PHP. Lo que vas a aprender es cuáles son los operadores del lenguaje, cuáles son las estructuras de control que maneja y cómo se utilizan y se definen las funciones de PHP. Acá tenés mis datos de contacto por si querés hacerme alguna consulta. Recuerda que podés también hacerlo a través del Slack del grupo del curso o bien podés dejar comentarios en esta misma página.